La UNAM tiene excelentes museos y uno de ellos es el de la medicina. Nosotros somos el equipo de UNAMOSPED y hoy vamos a visitarlo. ¡Acompáñanos! Esta sala está dedicada a la arbolaria mexicana. Nos muestra muchos de los ejemplares de hierbas con fines curativos. De hecho en esta sala nos muestran una leyenda que dice que la arbolaria mexicana es medicina para el cuerpo y alma. En la siguiente sala nos muestran una enfermedad que es la dermatitis. Esta enfermedad aparece con ronchas en cualquier parte de nuestra piel. Se da por diversos factores y en esta sala podemos apreciar bien cómo es la enfermedad y por qué da. Esta es la sala de embriología. En esta sala explican que la mayoría de los fetos son reales donados por abortos involuntarios. En esta sala muestran el desarrollo de un feto desde sus primeros días hasta los nueve meses, cómo se acomodan en el vientre y cómo se van desarrollando. Por último, en esta sala nos muestran todos los instrumentos y artefactos que utilizaban en la antigüedad, Todo por el Museo de Medicina. Esperemos que les haya gustado. Este es solo uno de todos los museos que nos ofrece la Ciudad de México. Esperamos que puedan visitar